Ya sale al mercado Photoshop 2021, sus impresionantes novedades te van a dejar con la boca abierta, sobre todo los filtros neurales con inteligencia artificial incluida. Pero, ¿es Photoshop 2021 un programa que puedan usar los profesionales? Quédate al final de este video donde vas a ver todas estas conclusiones. Comencemos. Muy bien, la primera novedad que quiero hablarles es sobre los filtros neurales o neural filtros que prácticamente son filtros ligados a la inteligencia artificial. Nos vamos a filtros y podemos ver ahora una nueva categoría del mismo nombre. Una vez que esto está abierto entonces vemos un listado de lo que son filtros que me permiten hacer varias cositas interesantes aprovechando el poder de la inteligencia artificial. Bien, entonces vamos a ver lo que son estos en primer lugar. Y vamos a ver unos cuantos. Tenemos lo que es el retrato inteligente. Todo esto está en beta. Es decir, que no me va a dar un resultado al 100%. Pero podemos ver a dónde van encaminados. Lo activo. Y vamos a ver lo que yo pudiera hacer. Vamos a activar lo que es expresiones. Esperamos que cargue. Y aumentamos un porcentaje muy bien y vemos ya como me cambió la sonrisa de la persona si le damos una ampliación vamos a ver si podemos ver un resultado así estaba antes y miren cómo ya increíble pues hizo un cambio notable y prácticamente todos estos controladores me permiten a través del retrato inteligente hacer cambios. como les dije está en beta uh, es posible que el resultado no sea 100% fiel como esperamos y lo mismo tenemos otros filtros de esta casilla vamos a ver unos cuantos más otra de las novedades es el filtro colorial incluido en lo que son los Neural filtros. este filtro lo que hace es es que una fotografía monocromática o blanco y negro pues te le da color, en verdad es increíble como detecta automáticamente los posibles colores y te arroja un resultado como lo vemos ahí, interesante. Aunque recuerden que está en beta y a veces no nos brinda un resultado 100%. Muy importante destacar es que yo puedo combinar todos estos filtros, es decir, ya yo tengo activo lo que es el filtro colorial, yo puedo aplicar lo que es el filtro Super Zoom y lo que hace es, es que me aplica un aumento en una área en concreto y, en términos simples, lo que le genera más calidad o le da más resolución a esa zona ampliada. Ampliamos y vamos a ver. Ahí está. Si le damos a OK, vemos que ahora me creó una zona ampliada de la imagen otra novedad se encuentra en lo que es la transferencia de maquillaje, para ello se, se requiere que se abra una segunda imagen previamente, yo, yo la tengo aquí abierta, entonces lo que se hace es lo siguiente, lo activamos, recuerden que está en beta, no me ha dado un, un resultado al 100%, buscamos la imagen, sería esta, esta que está acá le damos un clic y automáticamente estará tomando lo que sería eh, los colores de maquillaje y se lo va a aplicar a la fotografía 1. Obviamente, este en beta. Miren cómo me marcó ahí la parte del maquillaje en el ojo y aquí no me lo completó bien. Pero esperamos mejora Simplemente te le da ahí que no. Y Photoshop va recopilando todo eso el feedback para posibles mejoras. Y bueno, creo que lo voy a dejar hasta aquí. Eh, no hay que pasar. Tanto tiempo explicando lo que son estos filtros, son fáciles de utilizar, incluso cada vez que usted se pone encima, le dice el resultado que logra y casi todo es trabajando con lo que son controladores, moviéndolos tanto de izquierda a derecha. Esto que vemos acá no es tan activo y prácticamente usted puede ver aquí lo que usted va a conseguir con estos filtros. Si le interesa a uno, le damos un clic acá y pues la gente de Adobe le va a dar importancia a a los filtros que tienen más interés otra novedad de esta versión es la sustitución de cielo algo muy útil para personas que les gusta tomar fotografía de paisaje y que muchas veces la fotografía está bien pero el cielo ¿verdad? hay que darle una ayudita entonces con esto pues nosotros solucionamos esto y lo mejor es, es que tiene un catálogo amplio de lo que son uh, tipos de cielos y yo puedo añadir mis propios cielos Aquí vemos cómo cambió y pues tengo diferentes carpetas de cielos. Aquí puedo usar la que yo entienda y por qué no usar los propios que tengo en mi computador. Es decir, supongamos que yo tengo una imagen de un cielo, le doy un clic a este icono de más y automáticamente busco esa imagen que está acá, le doy a cargar y ya esa imagen se va a incluir ya como parte del listado de cielos que yo tengo y así puedo tener mayor creatividad le pongo un nombre le damos ok y ahí vemos ya que esa imagen se incluyó y miren ahí cómo se aplica va a haber caso que verdad uno va a tener que darle algunas ayudas entonces uno puede trabajar con los bordes transición con el brillo con la temperatura con la escala y pues miren cómo todo cambia automáticamente así que es una de las novedades que más me gusta de esta versión la sustitución de cielo otra novedad se encuentra en lo que es la propiedad seleccional y aplicar máscara para ello le daremos un clic a la herramienta selección rápida y posteriormente un clic a lo que es la propiedad seleccionar sujeto para que automáticamente se me seleccione lo que sería el sujeto que en este caso es el gato una vez que ya sujeto está seleccionado le damos un clic a seleccionar y aplicar máscara y prácticamente aquí vemos lo mismo que en versiones anteriores podemos seleccionar diferentes tipos de fondo para que uno pueda ver un contraste entre sujeto y fondo bien pero la novedad aquí la tenemos en lo que es esta propiedad de perfeccionar el cabello lo que hace es una vez que usted tenga ya un radio definido le damos un clic acá y que va a ser Photoshop que automáticamente va a detectar el cabello como ahí lo ven y miren cómo ya al menos esta parte ya me la ha perfeccionado muy bien, ya lo que tenemos que hacer ahora o lo que resta es uh, sería con esta herramienta que tenemos acá, e ir ¿verdad? mejorando los bordes que quedaron sin el perfeccionamiento es decir que nos ayuda muchísimo con respecto a esto también aquí mismo tenemos otro no, nuevo modo que es el modo de perfeccionar que ahora hay un nuevo modo que es según el color o según el objeto es decir que por ejemplo en este se le da más importancia a lo que es uh, la piel y fondos complejos, es decir cuando tenemos a un, a un sujeto que es los cabellos se entremezclan con el fondo y demás pues esta opción pues me da un resultado más aproximado bien una vez que terminemos uh, le damos un clic vamos a mejorar un poquito más aquí le damos ok y ya vemos que el gato pues salió de su fondo los vectores también se han beneficiado de esta nueva versión de photoshop y ahora tenemos nuevas herramientas y nuevos procesos vectoriales tenemos la herramienta triángulo que era muy solicitada porque anteriormente para usted crear un triángulo tenía que usar la herramienta polígono y modificar lo que serían sus lados aparte de eso a las herramientas vectoriales yo puedo ahora trabajar con lo que son las esquinas y hacerle modificaciones a la misma es decir si selecciono la herramienta de selección de trazo me pongo aquí y miren como yo ahora hago que las esquinas pues sea más redondeada y lo ven vamos a hacerlo también con el triángulo me pongo encima y miren qué interesante bien otra novedad no solo aplicada a lo que son los vectores, sino también a otros paneles, es que ahora tenemos lo que es un cuadro de búsqueda, si le doy a ventana y elijo por ejemplo formas y aquí le doy un clic a una figura vectorial colocando la palabra clave, miren como ahora se me arroja un listado de figuras o formas vectoriales con esa palabra clave, y no solo aplica a lo que son las formas, sino también yo puedo utilizar por ejemplo motivos aquí está escribo la palabra y de una vez comienzan a aparecer le damos a vista y seleccionamos vista preliminar del motivo automáticamente entonces pues la pantalla vemos cómo se coloca así con fondo blanco y ahora todo lo que yo hago voy a tener una idea de cómo sería su resultado cuando esto se cree el motivo bien lo bueno que tiene esto es que incluso yo puedo colocar algunos otros elementos y yo puedo previsualizarlo en esta vista de motivos. por ejemplo si le doy archivo ahora colocar elemento incrustado busco una imagen vinculada vamos a ver una imagen rapidito para que ustedes vean el, el potencial aquí tenemos una en png le doy a colocar y miren qué interesante, miren como ahora la imagen se ve repetida a modo de patrón o motivo si quiero salir de esta vista pues le doy a vista elijo vista preliminar del motivo y ya yo sé que una vez creado el motivo ya tengo una idea de cómo será su resultado otra novedad que tiene esta versión y es el menú plugin para instalar extensiones o complementos Obviamente, aquí no tenemos nada instalado, pero yo puedo a partir de este menú gestionar lo que serían nuevos complementos o nuevas extensiones. Si de las que yo tengo acá me interesa una este es un, un listado bastante amplio: hay algunas gratuitas hay algunas de pago. Ahí se recomienda investigar. Si le interesa una, simplemente le da a obtener. Hay, hay algunas que son de tercero, aquí le dice que usted va a tener que colocar a su clave, su usuario, etcétera, etcétera. y si le interesa le da ok y listo, automáticamente comienza a descargarse y ya esa extensión va a ser parte de lo que sería su Photoshop otra novedad se encuentra en lo que es la ayuda, ha tenido mejoras notables y ahora podemos ver todo el contenido de la ayuda tanto búsquedas en concreto como los tutoriales prácticos lo que es, es uh, una lista ordenada y de fácil búsqueda es muy importante el tema de los tutoriales porque prácticamente nos ayuda mucho sobre todo cuando estamos empezando entonces vemos aquí que la ayuda ahora está más organizada y más simplificada para buscar un tema en, en concreto o para también trabajar con los tutoriales que tiene esta versión si queremos hacer uno en concreto le damos a iniciar tutorial y simplemente se descarga la imagen y seguimos el paso a paso de este tutorial Ya para terminar, también tenemos novedades en Camera Raw con respecto a compatibilidad con nuevas cámaras, lentes, uh, nuevos métodos de aceleración en cuanto a GPU se refiere. Pero lo que quiero destacar aquí, en lo que son las novedades de Camera Raw, que como si fuera el mini Lightroom de Photoshop incluido, es que cambió el panel de balance de, de tonos por el panel de gradación de color. Es prácticamente lo mismo, pero aquí tenemos más opciones para trabajar con lo que sería las sombras, luces y medios tonos en una fotografía y darle una colorización o una gradación de, en concreto a una parte en específico simplemente por ejemplo quiero trabajar con las sombras, pues muevo aquí, miren cómo ya las sombras tomaron esa tonalidad quiero trabajar con las iluminaciones muevo esto aquí y miren ya cómo las iluminaciones han cambiado de color igual con los medios tonos y ya yo puedo ahí ir trabajando con mi fotografía y conseguir resultados diferentes sin ninguna complicación o con pocos pasos. Ahí lo ven. Esto es ideal para personas que a lo mejor no dominan muy bien el tema de las curvas. Ahí entonces ya yo puedo trabajar con mi fotografía y conseguir efectos interesantes. Bien, les recomiendo experimentar. Por último te quiero hablar de lo que es la herramienta pluma de tensión de trazado. Obviamente, al igual que yo, no aparece aquí. Esto se debe a que debemos de activarlo en lo que son las preferencias. Entonces le damos a edición, seleccionamos preferencias y aquí en esta casilla elegimos previsualizaciones de tecnología. Y aquí entonces sí activamos ahora lo que es la casilla activar herramienta trazado con detención de contenido bien, una vez que realices esto no sé por qué no aparece activa por defecto, pero bueno cierras el programa, le das a abrir y ya te debería de aparecer ya una vez reiniciado mi Photoshop, ahora puedo ver aquí lo que es esta nueva herramienta de trazado con detención de contenido, entonces a ver, ¿cómo funciona? le doy un clic y una vez que le doy un clic, miren que aparece ahora en las propiedades lo que es este panel de trazado que dependiendo de la configuración que yo seleccione pues voy a ver diferentes tipos de trazado que me van a servir como referente yo les recomiendo que lo deje en modo normal y que entonces vaya trabajando con lo que es la cantidad de detalle en caso de que sea necesario entonces ya una vez explicado esto miren qué fácil funciona voy a ampliar una zona ahí está, esta selecciono la herramienta me posiciono y miren como ella automáticamente me recomienda el trazado le doy un clic y listo ¿y lo ven? miren como ella me recomienda el trazado le doy un clic y listo entonces miren qué rápido ya yo tengo la espada seleccionada y que yo puedo hacer con ese trazado lo puedo convertir en lo que es parte de lo que sería un trazo de pincel en caso de que yo quiera hacer una ilustración basada en esa fotografía puedo convertir esto en una selección pisando control enter como ahí lo ven puedo hacer muchas cositas así que esta herramienta nos simplifica muchísimo lo que es el trabajo con la herramienta pluma a partir de lo que es esta referencia basada en la detención de contenido y bueno ¿Qué te pareció Photoshop 2021? ¿Te gustó el programa? Ahora te daré mis conclusiones. Entiendo que Photoshop 2021 es un programa que persigue ¿verdad? la simplificación de procesos, pero en su mayoría las novedades están en beta, incluso las que se dicen que no lo están, como el tema de la sustitución de cielo. Ya lo que sería es esperar a que estas novedades tengan mayor madurez la pregunta aquí sería es por qué adobe lanza un programa donde su mayoría de novedades pues están en beta la respuesta a esto es simple prácticamente adobe lo que persigue es recibir feedback de lo que son los usuarios para que para que las mejoras se hagan mucho más fáciles y mucho más simples. es prácticamente una estrategia para que los procesos en cuanto a trabajar con temas en concreto se haga mucho más fácil otro punto es que estas novedades trabajan muy lento en computadoras de gama media o tabletas en mi caso tengo la Surface Pro 5 que la puedes ver acá y pues me trabajaban súper lento estos filtros sobre todo los filtros neurales de hecho tengo un video en mi canal de YouTube donde explico cómo optimizar lo que es Photoshop en computadoras de gama media puedes verlo por si te interesa